saludo al ministro de Economía, José Luis Parada. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un gusto estar acá en el set. Hay un nuevo bono. Es el bono familia. ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas con el mismo? Bueno, eh, el bono familia más que todo va a los estudiantes. Porque de acuerdo a la UNICEF, eh, eh, tenemos que los niños van hasta 12 años y del ciclo primaria van a ser aproximadamente 1.500.000 estudiantes que se van a ver beneficiados. Cada familia, si tiene un hijo, dos hijos o tres hijos, recibirá cada, por cada alumno 500 bolivianos. Por lo tanto, esto abarca más o menos a un estudiantes que de una u otra manera tenían el desayuno escolar antes ahora no lo tienen. Esto es porque es el núcleo más desprotegido y vulnerable que hay en este núcleo más desprotegido y vulnerable que hay en este momento el tema de los niños. Por lo tanto, se ha dado ese bono ...que permite llegar también a la familia directamente en esta etapa que consideramos que es crítica por el tema del coronavirus... ...que es un virus importado, no, nadie tiene la culpa y lógicamente lo que está haciendo el gobierno es solucionar un primer problema de apoyar a las familias. Queremos dejar constancia, acuérdese que antes del coronavirus, antes de que salga, la presidenta anunció el 10% del presupuesto... ...general del estado para salud... ...porque en 50 años nadie había atendido la salud... ...todo el mundo tenía, tenía recursos... ...en el anterior gobierno del MAS... ...se tenía casi seis veces más plata... ...pero no se alcanzó tema de salud... ...y ya se fue tomando las previsiones... ...de tener un 10% como primera base... ...para trabajar en el tema de la salud... ...y ahora se están garantizando... ...todos los recursos que se requiera... ...para el sector de salud... Estamos disponiendo los recursos, estamos para atender en los distintos niveles. Es una movilización muy grande del Estado y sobre todo del Ministerio de Salud con los gobiernos departamentales y también municipales para poder controlar. Por eso esta cuarentena que se está tomando en este momento es fundamental y los recursos de salud, de acuerdo a la instrucción de la presidenta, están totalmente garantizados para tranquilidad del pueblo boliviano. Ministro, muy buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Queremos saber a cuántas personas va a beneficiar este bono y cuánto dinero implica. Beneficiar eh, este bono y cuánto dinero implica. Más o menos va a beneficiar a un millón 500 mil estudiantes que están en el ciclo de primaria. Y el monto va a estar alrededor de unos 770, 800 millones de bolivianos que se pagará en el mes de abril, de acuerdo a lo que está estipulado en el decreto. Esto nos permite llegar a un grupo muy vulnerable que hay en este momento, que son los niños, y lógicamente es la atención a la cual ha querido dar la, la gestión del, la, de la presidenta Yanine Áñez para atenderlos. ¿De dónde va a salir este dinero y cómo se lo va a pagar? Bueno, acá eh, lo que hemos hecho es, se tiene del ahorro de los proyectos que de una o de otra manera tenían un tinte político dentro del gobierno y de toda una readecuación del presupuesto que hemos tenido, se han postergado... Algunos proyectos en distintos niveles para poder atender primero el tema de la salud, el reordenamiento de la salud, porque se está garantizando el 10% de lo que son los recursos del presupuesto general de la nación por primera vez en la historia para salud antes de conocer del coronavirus y también de los de recortando todos los gastos corrientes que se iban a tener en los distintos ministerios de acuerdo al presupuesto que se tenía programado en función a una gestión política. Lo que estamos haciendo en este caso con el coronavirus más el 10% del presupuesto para salud es priorizar la salud y equilibrar desarrollo humano con lo que es desarrollo económico. Ministro, ¿por qué no se aplica el pago de este bono a otras familias? Porque quizás tengan los hijos en colegios particulares, pero eso no significa que no se vean afectados por la crisis de esta cuarentena. A ver, las medidas que estamos tomando no son parches. O sea, primero está habilitando, sobre todo se está postergando el pago... ...de lo que son a todas las empresas de los créditos en el tema financiero. Por lo tanto, se está beneficiando a muchas empresas... ...a muchos empresarios eh, pequeños de la mediana industria... ...con lo cual se le da un alivio de dos meses a ese nivel. Por otro lado, en la política tributaria... Quién en la clase media, entre médicos, profesionales, no tuvo la presión del Servicio de Impuestos Nacionales que usted no podía descargar, por ejemplo, lo que gastaba en su hijo en lo que era educación, en lo que era salud, en lo que era alimentación. El decreto que hemos emitido... Permite el descargo de los profesionales independientes, que es la clase media, la más afectada, y era donde el Servicio de Impuestos Nacionales hacía una presión exagerada, no dejando que ese su gasto lo pueda compensar. Entonces, ahora, hasta diciembre, pueden compensar y presentar sus facturas. Ese es un ahorro para todos los profesionales independientes que tenían esa presión, que el momento en que tenían una factura no la podían, no la podían descargar. También estamos atendiendo a las personas de la tercera edad. Se ha trabajado con, la, con las AFPs... ...para que aquellas personas de la tercera edad o personas mayores de 60 años... ...que no puedan llegar a cobrar a una ventanilla... ...si ellos demuestran y van con un certificado directamente vía correo a la AFP... ...pueden perfectamente crear el tema del pago a domicilio. Por lo tanto, se está atendiendo también a las personas mayores de 60 años... ...para evitar las aglomeraciones que se dan... Dentro de los bancos, estamos facilitando. Y también lo que se está trabajando es en el global de las empresas ya antes se había sacado lo que es el tema del perdonazo la prescripción de ocho años a cuatro años donde también se puede generar una cantidad de empresas que puedan beneficiarse de volver a, a, a la actividad económica sin ningún problema entonces lo que estamos haciendo es tocar varios puntos por ejemplo más de 2 millones 500 mil personas o familias se van a beneficiar con la reducción del 30% de la electricidad. ¿Por qué? Porque esta cuarentena hace que a partir del horario de las 6 de la tarde se tenga que estar en el hogar. Lógicamente, seguramente eso va a aumentar el consumo de las familias en la en la electricidad, entonces a todo lo que es el tema domiciliario se está reduciendo 30% en la factura que va a abrir. Entonces, es integral en todos los sectores, se están tomando y eso lo está absorbiendo el Estado, consciente del sacrificio del pueblo boliviano en esta época, que al final ni es culpa del pueblo boliviano, no es culpa de, de este gobierno y es simplemente que a nivel internacional tenemos un problema, una pandemia que está generando serios problemas económicos. Acaban de llamar al canal y nos preguntan los padres de familia ¿Qué ocurre con los niños que están en kinder, prekinder. Tenemos nosotros el dato y eso lo vamos a conciliar ahora con el Ministerio de Educación Es el primer dato que tenemos Vamos a también tratar de incorporar todo lo que sea la instrucción de la presidenta Es que se incorpore todo lo que es ciclo primario Y vamos a analizar con el Ministerio de Educación para poder incorporar también este grupo Ministro, el tema de la reprogramación de créditos, estos dos meses de gracia que le van a dar a los empresarios, a las personas. Quisiera saber qué tipo de créditos son los de consumo, incluye también los de vivienda social, incluye eh, los, los de vehículos, por ejemplo. Si nos puede especificar, por favor, a quiénes exactamente va a beneficiar y qué trámites deben hacer. Este, esta medida es generalizada. Y eso va a depender de cada banco, dependiendo caso por caso. Se está dando la opción a que los bancos puedan hacer la reprogramación. No existe ninguna limitación por parte de la instructiva que se está dando. Y eso queda al análisis de cada institución financiera, cada banco, para analizar. No hay restricción de ningún tipo. Por lo tanto, queda en manos de cada uno de los bancos y cada uno de sus clientes, pero sin restricción las pequeñas empresas cómo será y qué, con qué criterios va a ser la programación para las MIPES. Cada sector dentro de la banca hay banca especializada en la pequeña mediana industria y tienen las mismas condiciones en este momento no hay para qué discriminar no se está haciendo ninguna discriminación desde las empresas grandes y básicamente lo que estamos tratando de apoyar es la pequeña y mediana industria que tenga las facilidades, porque han sido los más golpeados, por ejemplo, con medidas como el doble aguinaldo anteriormente. Entonces, aparte del problema que se ha tenido con esas recargas, por ejemplo, el doble aguinaldo que en su momento se pagó, y las pymes, las pequeñas y medianas de industria fueron las que más sufrieron, también entran a esta reprogramación sin ninguna limitante de ningún tipo. Ministro, con respecto a las facturas volviendo a ese descuento del 30% anunciado, ¿desde cuándo se aplica? ¿Por cuánto tiempo, por favor? Es decir, este mes ya veremos ese ahorro que vamos a tener en el pago. Eso, como el decreto está saliendo ahora, la retroactividad no va a dar, se ese va a aplicar en todo el mes de abril. ...y esperamos nosotros que estas medidas ya a ese tiempo puedan ir disminuyendo y pueda normalizarse el tema eh, económico. Lo que se ha buscado básicamente, aparte de, de lo que son las medidas, es no cortar la cadena productiva... Por, ...porque Bolivia tiene la facilidad de que produce más del 80-85% de los alimentos en el país... Y si se mantiene esa cadena productiva, por eso es el problema que en este momento si usted corta totalmente todo como están haciendo en otros países donde eh, mucho más desarrollados, una infraestructura mejor, una logística mejor, lógicamente acá no lo podemos hacer y esa facilidad del tema de que las cadenas productivas no se estén cortando es lo que nos da la facilidad de poder seguir atendiendo mercados, seguir atendiendo el abastecimiento de alimentos, de servicios y lógicamente también está la medida que de ninguna manera ninguna institución puede cortar ningún servicio básico con lo cual cerramos todo el comportamiento económico tratando de normalizarlo en el más corto plazo posible. Ahora, ¿el descuento del 30% al servicio de electricidad se puede aplicar también, ministro, a otros servicios? No, por el momento los más afectados en este caso van a ser el tema de dominancia. Estamos llegando a casa, más de 2.500.000 familias que se ven afectadas, lógicamente, por un mayor consumo que se da por el estar inclusive en la casa con estos horarios de restricción. Por lo tanto, por el momento estamos manteniendo ahí, pero también estamos analizando las posibilidades, evaluar, cuál es el impacto de las medidas e ir corrigiéndolas en caso de que haya alguna desviación. Le agradezco mucho, ministro, por las explicaciones y por estar aquí en la revista. Le agradezco mucho. Un saludo, Gabriela Santa Cruz y a toda la población. Buenos días. Tenemos más para usted.